Bien, vamos a hacer este ejercicio en el que nos piden dibujar la manivela que definen en esta figura, en este croquis siempre indicando los puntos de tangencia y los centros de los arcos de referencia. Es un ejercicio de tangencias. ¿Vale? Bien, eh, lo primero que tenemos que hacer es, eh, de acuerdo con el croquis, ir situando las, eh, las medidas principales. No hay que usar ninguna escala, o sería escala natural, escala 1-1. Y las cotas vienen en milímetros, así que en primer lugar vamos a ir situando estas cotas eh, eh, que aparecen horizontalmente. Primero desde este punto situamos, vamos a ir situando esas cotas empezando por la cota de 70, así que abro el compás marcando 70 milímetros o 7 centímetros. Bien, ahí lo tendríamos y marcaríamos ya esta, la posición de esta primera línea que luego pasaríamos a dibujar. La segunda cota sería haber restado a estos 70 los 18 que me indican aquí, así que si resto 70 menos 18 son 52. Voy a abrir el compás a 52 milímetros, son 5,2 centímetros y dibujo. Un, un arco que me indica sobre el eje la posición de esa medida. Y luego 10 menos, pues 42, que es lo que voy a abrir ahora con el compás, 4,2 centímetros, y marco la posición. Eh, de la misma manera... Eh, voy a indicar también eh, estas cotas que aparecen en vertical, tanto la de 24, 34 o 40 milímetros. Pues sobre el eje vertical tomo 20 milímetros, puesto que es 20 a cada lado, en total 40, y marco la posición de esa primera cota tanto arriba como en la parte inferior. Ya tengo la de 40, voy a marcar ahora la de 34, así que 17 o 1,7 centímetros a cada lado. Aquí tengo la primera, el primer arco que me indica esa posición y por arriba también. Y la última sería a 24, así que tengo que abrir el compás 1,2 centímetros que llevaré sobre ese eje vertical a su posición correspondiente. Bien, tengo ya indicadas eh, las líneas principales, lo que voy a hacer es eh, ir trazando, poco a poco, apoyándome en estas líneas, las medidas que pueda ir llevando ya. En primer lugar, vamos a trazar... Eh, dos paralelas al eje mayor aprovechando esta cota de 24 que me indicarán la posición de estos segmentos de aquí. Así que con escuadra y cartabón me alineo con ese eje mayor y voy a trazar esas líneas paralelas al eje mayor a 12. ¿Vale? Por simplificar voy a dibujar únicamente la mitad superior de la pieza. ¿vale? En la mitad inferior tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Bien, en segundo lugar marcaremos la línea, el segmento que marca eh, este segmento de la manivela situado a 17, en una paralela a 17. Aprovecho la paralela, el arco que ya había trazado antes y voy a marcar la posición de esa línea, ¿vale? son líneas de trabajo, luego las, las repasaremos. Por último vamos a indicar una línea de trabajo que sería esta paralela al eje mayor a 20 milímetros del eje mayor, 40 de lado a lado, eh, que me indica eh, el punto más alto que va a tomar esta circunferencia de radio 60. ¿vale? Además, al habérmelo cotado de lado a lado sin pasar por este eje, me indica que aquí hay una simetría. ¿vale? Así que eh, es un dato también importante a tener. Voy a trazar esa paralela a 20 Bien. y eh, voy a seguir construyendo la figura levantando estas líneas verticales que me indican los, estos segmentos eh, de, la, de la pieza. Para ello voy a situar líneas verticales, incluso estas ya podría eh, trazarlas como resultado, ¿Vale? por ello lo voy a poner un pelín más grueso y podría marcar entonces esta línea esta otra línea y esta última línea vertical. está ahí. De la misma manera podría entonces también repasar esas líneas que ya serían de resultado horizontales que me indican esa parte de la pieza. Bien. Vamos entonces ahora a volver con estos arcos de circunferencia que son tangentes entre ellos. Eh, para poder trazarlos empezaría por este de radio 60, cuyo centro ha de estar en este eje, puesto que esta línea de 20 me indica un punto eh, máximo al que va a llegar esta circunferencia y se va a dar en este punto. Sería un punto de tangencia entre esa línea paralela al eje mayor y la de radio 60. Así que el centro de esa circunferencia debe estar, si este es el punto de tangencia, en un arco de circunferencia de radio 60. Vamos a abrir el compás hasta 60 milímetros lo trazo y este punto que acabo de dibujar aquí sería y lo voy a llamar o 60 sería el centro de ese arco de radio 60 bien eh, Puedo incluso trazar el arco, aunque sea como línea de trabajo. Acordaros que es muy importante indicar los centros y tener, tener claro cuál es cuál. ¿vale? Bien, ese sería el arco. Todavía no lo marco como línea de trabajo un pelín más gruesa. Y eh, vamos a continuar con este arco de radio 25 que ha de ser tangente al de radio 60. Fijaros que esto es un caso en el que tengo una circunferencia de radio 60 y busco una tangente exterior, una circunferencia tangente exterior, cuyo radio sea 25. Así que el centro de esta de radio 25 ha de estar obligatoriamente en una circunferencia concéntrica, con la de 60, pero con radio 60 más 25, en total 85. Así que tomo el compás y voy a marcar un arco de circunferencia de radio 85 milímetros. El centro de la circunferencia 25 ha de estar aquí. Por otra parte me indican que ha de pasar por este punto, este en concreto. Todos los centros de circunferencias que pasen por este punto, y que tengan 25 milímetros de radio. Esas circunferencias estarán en otra circunferencia cuyo centro es precisamente ese punto y el radio es 25 milímetros. Tomo entonces el compás, centro en el punto, marco un arco de 25 y donde se me hayan cortado los dos arcos, ese será el centro de la circunferencia de radio 25. Vamos a ponerle nombre también Bien, ya tengo los dos centros de las circunferencias. No obstante, no ha acabado, puesto que lo que tengo que, hallar precisamente, tengo que determinar bien es el punto de tangencia. Acordaros que dos circunferencias tangentes, el punto de tangencia está en la línea que une los centros. Así que lo que voy a hacer es unir precisamente los centros de esas circunferencias. Ahí. Y hallaré aquí el punto de tangencia entre las dos circunferencias, la de radio 25 y la de radio 60. Vamos a llamarle T a ese punto. Bien, ahora sí, con el compás podría centrar en el centro O25, o el centro de la circunferencia radio 25. Compruebo que abriendo hasta T me va a pasar por el punto que me tiene que pasar y marco ya, incluso como resultado, esa circunferencia. Bien, ahí la tengo hasta el punto T, ¿de acuerdo? A partir de ahí seguiría la circunferencia de radio 60, pero he de rematarla con esta circunferencia radio 18, ¿vale? eh, que es tangente a esta circunferencia de radio 60 que acabo de trazar y también lo sería a su simétrica respecto al eje mayor. Al existir este eje de simetría, quiere decir que esta circunferencia que enlaza las dos circunferencias de radio 60, eh, su centro estará en el eje de simetría, es decir, en este eje de aquí. ¿vale? Pero si nos fijamos, se trata de hallar una circunferencia tangente a la de 60 pero con radio 18 y por el interior, el centro de esta circunferencia de radio 18 respecto al centro de la circunferencia de radio 60 estará a una distancia de 60 menos 18, ¿de acuerdo? Así que sobre un radio de esa circunferencia de radio 60 lo que voy a hacer es restar, voy a aprovechar este mismo radio, restar 18 milímetros. Llevando desde el extremo T, desde el punto T, hacia el centro de radio 60 con el compás 18 milímetros o 1,8 centímetros. Voy entonces a trazar ese, ese arco. Acordaos que lo que estoy haciendo simplemente es una resta. ¿eh? Bien, y esta distancia de aquí sería precisamente 60 menos 18 el centro de la circunferencia de radio 18 tangente a la de 60 por el interior, como he dicho antes, debe de estar en una circunferencia concéntrica a la de 60, pero con radio 60 menos 18, así que con el compás voy a trazar esa eh, circunferencia sería hasta aquí, y el punto en el que corto al eje de simetría, al eje mayor, ese será el centro de la circunferencia de radio 18. Pues también vamos a ponerle un nombre por si tenemos que hacer referencia en algún momento a él y ya tenemos entonces los centros de las dos circunferencias. Lo que tengo que hacer es hallar el punto de tangencia y para hallar el punto de tangencia, como he dicho antes, dos circunferencias tangentes su punto de tangencia está en la línea que une los centros. Así que uno los centros y hallo entonces el punto de tangencia, voy a llamarle T2, sub que sería este de aquí. Una vez que tengo el punto de tangencia ya puedo cerrar eh, esta, esta manivela trazando el radio de 18. Ya que tengo el compás puesto en la posición del centro de la circunferencia de radio 60, voy a marcar la, la parte de esta circunferencia que sea resultado. Ahí está. Siempre hay que comprobar. Me alineo, que, me, me alineo con el compás viendo que pasa por T y por T sub 2. Y en ese momento ya empiezo a trazar como línea de resultado hasta T sub 2. A partir de ahí pasa a ser la circunferencia o el arco de circunferencia que debo seguir el de radio 18 y centro, este, este centro de aquí, o 18. Como siempre voy a comprobar que pasa por los puntos que tiene que pasar, pongo el compás ya en su posición y ya trazo el resultado. Acordaros que solo he hecho la mitad inferior, tendríamos que hacer en la mitad, eh, perdón, he hecho la mitad superior, en la mitad inferior, bien por simetría o bien repitiendo el proceso, volvería a hacer el eh, todo este proceso. Bien, eh, espero poder haberos ayudado. Cualquier duda que tengáis, no dudéis en, en, en preguntarla. ¿vale? Muchas gracias.